Hola, soy Arturo Jaime de la Universidad de La Rioja y os voy a hablar sobre edición en la nube. ¿Sabes si tus alumnos la usan para documentar en equipo? ¿Has probado a darles una versión inicial? ¿Conoces sus ventajas? También participaron en este artículo César Domínguez de la Universidad de La Rioja y José Miguel Blanco y Ana Sánchez de la Universidad del País Vasco. El trabajo se enmarca en una larga y fructífera colaboración entre ambas universidades. Las actividades se realizaron en nuestras asignaturas de Dirección de Proyectos. La exposición tiene cuatro partes y empiezo hablando de las dificultades de los estudiantes al documentar trabajos. Muchos autores, como Marta Zorrilla, organizaron experiencias de escritura colaborativa con estudiantes. Observaron problemas al redactar, al organizar contenidos y al sintetizar las ideas. Joemiro dice, con razón, que uno solo escribe bien de lo que sabe y lo veía en los escritos de sus alumnos que se solían ceñir a lo más simple. Subin y Dacuo, entre otros, identificaron cuatro estilos de escritura colaborativa. En el primero, casi todo lo escribe una persona. En el segundo, el texto a elaborar se divide en partes y cada una se le asigna a un escritor. El tercero es igual, pero con revisiones de unos sobre otros al final. Y el último es caótico, todos escriben y revisan de cualquier parte. La mayor calidad se consigue cuando se divide el texto. En segundo lugar, hablaré de las ventajas de las plantillas en la enseñanza universitaria. Una plantilla puede tener secciones obligatorias y optativas, y explicaciones de los contenidos esperados en cada una. Además puede incluir ejemplos dentro de la plantilla y en documentos externos. Rose y Lindsay dicen que las plantillas se enseñan mediante el ejemplo y la práctica. La plantilla es un andamiaje que funciona como lanzadera del trabajo práctico, aportando un modelo y algunos ejemplos. Heidi Ellis colaboró en un trabajo que identificaba ventajas de las plantillas como estructurador de documentos largos, para lograr documentos más comprensibles que facilitan la corrección y mejoran la interacción en el equipo de estudiantes. Uno de nuestros estudiantes escribió un artículo sobre las ventajas e inconvenientes de las plantillas. Lo publicamos en el blog de lecciones aprendidas de nuestras asignaturas de dirección de proyectos, que cuenta actualmente con más de 58.000 visitas. En tercer lugar, explicaré el interés de los clones de plantillas para la edición en equipo. En informática son habituales las memorias de prácticas o mini proyectos. Normalmente se realizan en equipo y lo ideal es que se documenten entre todos sus miembros. Todos preferimos usar herramientas conocidas y somos reacios al cambio. Durante años sugerimos a nuestros alumnos usar el editor de Google Drive. Sin embargo, la mayoría seguía usando Word o Writer compartiendo las versiones por email. Los editores en la nube permiten la escritura simultánea y mantienen un hilo de versiones. En cada versión se pueden consultar los cambios realizados y quién los hizo. En Google Drive se pueden generar trazas de participación como esta, hecha con la extensión del navegador Chrome DocuBiz. Arriba muestra las versiones guardadas. Asocia un color a cada escritor. Vemos en qué versiones ha participado cada uno y también en cuántas líneas y en qué parte del documento. La tabla de abajo aporta el nombre de los editores y el número de líneas editadas. Para clonar plantillas y manejar las copias, utilizamos scripts asociados a hojas de cálculo de Google. La información de los equipos está en una hoja de cálculo, y en otra los identificadores de documentos necesarios para clonar. Los identificadores de los clones creados se guardan en la hoja de los equipos. Así podemos aplicar funciones sobre todos los clones de una misma plantilla. Las funciones se invocan desde un menú marcado aquí, con un círculo rojo. Hemos programado los scripts en JavaScript utilizando la API Google AppS Script. Esta es la documentación online. Esta función crea un clon de una plantilla. El parámetro JSON contiene los campos JSONFolder, con el identificador de la carpeta de destino, y JSONTemplate, con el identificador de la plantilla. La función MakeCopy crea un clon de la plantilla. Finalizaré la exposición con siete reflexiones sobre lo explicado. La primera es que con plantillas conseguimos entregas más completas, sencillas de entender y sin elementos extraños. Las vamos mejorando año tras año intentando que guíen mejor y que sean más simples. Los estudiantes todavía llegan a tercero sin documentar de forma colaborativa, así que les exigimos hacerlo con el editor de Drive. Al finalizar el curso les parece una solución lógica y se muestran satisfechos. Lo natural en la nube es compartir y no entregar. No tiene sentido generar el PDF final y entregarlo en el aula virtual. Al aportar una plantilla, los profesores podemos crear un clon y compartirlo con el equipo. Hecho esto, es natural que el documento pues, permanezca compartido hasta el final. Al tener el documento compartido todo el tiempo, nada nos impide curiosear qué está haciendo cada uno. Sí, sí, esto es como un gran hermano, y además podemos generar trazas visuales como las de DocuBiz. En bastantes ocasiones necesitaremos manejar bastantes clones. Si los revisamos con el editor, habrá que repetir en cada uno acciones que son de por sí lentas. Las APIs de edición, como Google AppS Script, permiten crear scripts para, eh, para mecanizar estas acciones. Nosotros hicimos un script para crear los clones representados aquí como ovejas dolly. Sobre el conjunto de clones, programamos uno para obtener instantáneas en PDF y otros dos para cambiar el acceso de todos los estudiantes a modo lector o a modo escritor. Y por último, programamos la inserción de textos en los clones. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Las plantillas han mejorado mucho la calidad de los documentos y conocer la participación individual aporta información muy interesante sobre el funcionamiento de los equipos. Espero que estas ideas os parezcan interesantes, yo os animo a utilizarlas y muchas gracias por vuestra, por vuestra atención.